Hola, soy Valeria Noveroli y estás en Bio Sabiduría. Todo el equipo te mandamos muchísimos besos y abrazos, esperando estés muy bien el día de hoy. Estamos realizando esta secuencia para ti porque muchos de ustedes nos preguntaron en los comentarios y en los eventos, certificaciones que hemos dado y que en las que ustedes han estado. ¿Qué significa cuando aparecen los números repetidamente en mi vida de diferentes formas, en diferentes lugares? Porque desconozco que, qué es lo que me están queriendo decir. Sé que el universo, Dios, los ángeles me están queriendo decir algo, pero no sé exactamente qué es o los mensajes que los ángeles te quieren decir. Ya abordamos el número 1 con sus combinaciones, 2 hasta el 8. El día de hoy nos toca el 99, es decir, el número 9. 99, 999 o oh, 91. Cada que veas números distintos, entonces acuérdate que te puedes acercar a escuchar el audio y entonces seguir la guía que te están indicando, que es la guía de tu alma. Bueno, cuando aparecen estos números, los ángeles te dicen culminación. Este es el final de una gran fase en tu vida personal o global. Además, esto es un mensaje para los trabajadores de la luz involucrados en el saneamiento de la tierra y significa... Ponte en el servicio porque la Madre Tierra te necesita ahora mismo. Entonces, espero, esperamos que esté siendo claro el mensaje para que puedas acercarte a la naturaleza, para que puedas estar en un espacio donde haya tierra, donde te puedas descalzar, es decir, quitar los zapatos, los calcetines y puedas estar en contacto con la Madre Naturaleza, Gaia, Pachamama, como tú le llames. Te mandamos muchísimos besos y abrazos. Bye, nos vemos en el siguiente audio y comparte por favor si te resultó interesante esta información para que más almas puedan escuchar su guía. Y por favor, regálanos un like y tus comentarios porque nos interesan muchísimo. ¡Bye!